Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile. Chicos, pues hoy vengo a mostrarles algunas cosas. Y qué les parece si vamos a la primera de ellas. Y es que eh, actualmente no he recogido a mi jugador gratis este, del evento. Así que eh, quiero mostrarles para que vean qué jugador de GR85 o más me va a salir. Así que vamos aquí a abrir el sobre gratis para mostrárselos. Y pues a ver, vamos a ver qué se viene. Espero que sea algo bueno. Por lo menos un GR alto. Así que se viene bueno se viene rodrigo gr85 exactamente no fue nada espectacular pero pues bueno ahora qué les parece chicos si sí, este vamos a lo que es este el evento porque también quiero mostrarle algo de lo que he podido conseguir así que vámonos para acá pues bueno este como podrán ver eh, yo ahorita cuento con 16 puntos de combustible estrella y tengo 89 puntos ya de mejora de nave eh, estos puntos de mejora de nave si recordarán sirve para este, algunas de estas tres Por ejemplo la primera opción tenemos eh, mejorar el primer juego de habilidad Y al hacer esto nos estaría duplicando los puntos de combustible estrella Aunque de eso tengo dudas porque dice que es duplicar Pero he estado viendo ahí algunos comentarios que, que no están duplicando los puntos Simplemente te están dando un poco más de puntos así que ahorita lo vamos a ver en la segunda mejora este, mejoramos este, los puntos de combustible que conseguimos en el juego de habilidad número 2 Igual acá dice que esta mejora duplica el, eh, el combustible de estrella del juego de habilidad 2 Así que pues, también tenemos que ver eso Y por último en la tercera mejora este, vamos a conseguir este, una mejora en los partidos de ataque enfrentado Y por acá nos está diciendo también que esta mejora eh, duplica el combustible de estrella conseguido en el partido de ataque enfrentado eh, actualmente los partidos de ataque enfrentados chicos eh, por cada victoria nos dan 5 combustibles de estrella. Por empate recibimos 3 y por derrota recibimos 2. Así que según esto a mejorar este, esta opción vamos a recibir 10 puntos por cada victoria. 6 por empate y 4 por derrota. Así que vamos a ver, vamos a ver si realmente eh, se duplican los puntos o únicamente vamos a conseguir más. Ahorita les voy a decir más o menos que. Eh, pues una estrategia que yo usé para conseguir eh, tantos puntos de mejora Así que vamos a entregar los primeros 50 puntos de mejora para conseguir este, esta mejora de nave En el partido de ataque enfrentado Así que vamos viendo que, lo que nos dice el sobre Ok, tenemos la mejora de partido de ataque enfrentado Igual nos dice que esta mejora duplica el combustible de estrella conseguido en el partido de ataque enfrentado Vamos a darle acá a continuar Y nos pues vamos viendo a ver, vamos viendo cuántos puntos nos da bueno, pues ahí está, no se están duplicando, únicamente estamos consiguiendo más puntos combustible estrella. Ahora quedan en 8 puntos eh, por cada victoria, 5 por empate y 3 por derrota. Así que, eh, pues más adelante voy a jugar mis partidos de ataque enfrentados para conseguir esos puntos. Pero ahora chicos, lo que les quiero mostrar es acá en el mapa estrella. Y lo que yo hice con mis puntos de combustible estrella chicos, cada en cada lanzamiento de nave... Pues me iba este, a recorrer las, las recompensas para ver qué era lo que iba a obtener. Y siempre buscaba, chicos, eh, que obtuviera eh, pues varios puntos de, de, mejora, de mejora de nave. Perdón. Por ejemplo, aquí tenemos el primero que es únicamente tres. Vamos a si hay otro por acá. A ver, vamos rápidamente. Okay, aquí tenemos otro, aquí tenemos cuatro. Ya serían siete. Y pues nada más eran esos, chicos. Entonces mi estrategia era eh, pues en cada lanzamiento de nave... Tratar de conseguir tantos puntos de mejora eh, eh, de nave como me fuera posible Aquí únicamente eh, pues, hubiera podido conseguir 7 En otros casos he conseguido 9 Y creo que el mayor de ellos han sido 11 eh, o 12 me parece Así que pues esa sería la estrategia chicos de Que traten de conseguir en cada lanzamiento de nave eh, El mayor número de puntos de mejora Para que puedan hacer uso de ellas Y así vayan obteniendo estas mejoras de nave eh, Yo primero opté por la de ataque enfrentado de ahí mi siguiente mejora de nave va a ser este en el juego de habilidad 1. Ya que tenemos 3 eh, garantizados. Probablemente nos vayan a dar este 5 eh, al, al hacer la mejora. Y ya por último lo voy a hacer en el juego de habilidad número 2. Ya que este, pues los puntos de combustible estrella eh, que he logrado conseguir en el juego de habilidad 2 han sido muy pocos. La verdad que al principio únicamente he estado obteniendo hasta 2 puntos de combustible estrella. Pero ya últimamente he logrado conseguir de 4 a 6 puntos de combustible estrella. Y pues no está nada mal Creo que han, han, han subido un poco las, las posibilidades De que se hagan eh, más puntos de combustible estrella En este juego de número 2 Así que eh, pues punto bueno ahí para los desarrolladores del juego Y chicos pues ahora eh, quiero mostrarles eh, Otra cosa más eh, Acá en lo que es la porca de estrellas Y es que como podrán ver Cuento con 328 puntos eh, polvo lunar Y con 263 puntos eh, de estrella De potencia de estrella Así que eh, voy por mi primer jugador de grl 98 voy a entregar mis primeros 200 puntos eh, de polvo lunar para este, poder obtener un jugador de grl 98 así que ahí se van ya los 200 puntos de polvo lunar y tenemos ya el primer refuerzo de la forja de estrella y se vienen chicos eh, 300 puntos de temporada. ¿Por qué me esperé eh, tanto tiempo en juntar esos puntos de polvo lunar? Bueno, exactamente por esto, por las fichas de pronto, por las fichas de pretemporada que se consiguen este, al obtener este, un jugador de general 98. Y pues también eh, en los puntos de estrella también me, me esperé un poco a conseguir este bastante, ya que en el nivel 6, si habrán visto, eh, pues, los jugadores son de mejor club, eh, supuestamente son pues más conocidos que voy a entregar mis primeros 75 puntos de potencia de estrella para conseguir a uno de estos eh, cinco jugadores de gr98 la verdad sinceramente eh, no me sirve ninguno únicamente lo voy a obtener para conseguir los puntos eh, de pretemporada y pues para usar una de las cartas para usarlas en una subida de rango así que se van mis 75 puntos de potencia de estrella para conseguir a uno de esos cinco jugadores y con esto conseguimos el segundo refuerzo de forja de estrellas. Y se vienen otros 200 puntos de pretemporada. Ya con esto ya conseguí 500 puntos de pretemporada. Únicamente haciendo eh, el forje de estrella. Y pues ya me lo ya me coloco en 1026 puntos. Pero pues como me esperé bastante en obtener estos puntos eh, de polvo y de potencia de estrella. ¿Qué les parece si ahorita al abrir el jugador vamos por otro jugador? Creo que tengo los puntos suficientes para conseguir un jugador de GR96... Con un nivel estrella 6, así que... Pues vamos por él chicos, vamos a ver qué jugador se viene... Ahí están los 5 posibles jugadores que vamos a obtener... Y además voy a obtener este, un sobre de jugador grande... Que me va a servir para la siguiente temporada de FIFA... Ahí se viene mi primer jugador de GR98... Y este va a ser nada más y nada menos que... Bueno pues se vino este Malcolm, este de... Club de Barcelona... Es un este, extremo derecho Así que creo que lo usaré para Subirle de rango ya sea a mi Mohamed Salah o bien eh, A mi extremo eh, izquierdo A Bomellano. bueno pues qué les parece Si vamos eh, por el segundo jugador de Forja de Estrella, ya con esto He logrado conseguir este, dos, com dos Combinaciones este, de Forja de Estrella Recuerden que acá arribitas Tenemos la, la tablita donde vamos A ir marcando cada jugador este, Que hemos conseguido eh, forjar aquí En el en la pestaña de Forja de Estrellas, ya mi segundo En mi primer video donde explicaba este, el evento de pretemporada Y de viaje estelar, este, hacía un jugador de Forja de Estrella de GR88 Con un nivel de Estrella 3 Bueno, pues ahora ya he logrado conseguir al más alto Así que, pues vamos ahora por el segundo Vamos a mostrar este, perdón Vamos a entregar este 125 eh, puntos de polvo lunar y con esto voy a tener la opción de conseguir un jugador de GR96. Y además de otros 175 puntos de pretemporada. Así que vamos a entregarlos de una vez ya. Y vamos a conseguir lo que es la primera refuerzo de forja de estrella. Y los 175 puntos de fichas de pretemporada. Muy bien. Ahora este, vamos a igual escoger un nivel 6. Para que nos den el mayor número de fichas de pretemporada. Se van 75 puntos. Igual... Eh, no creo poder usar eh, alguno en mi eh, equipo titular Lo más probable es que lo vaya a usar para eh, otra subida de rango Que por cierto, eh, tengo actualmente eh, listas 5 subidas de rango chicos eh, Nada más este, que no he tenido oportunidad de grabarlo para video para mostrarlos aquí en el canal Pero eh, espero que mi siguiente video eh, ya se los traiga Y les esté mostrando eh, mis cinco subidas de rango y creo que voy a subir un punto más de KRL gracias a los refuerzos de habilidad que conseguí en el capítulo de arcade. Así que vámonos rápidamente para allá, a ver, para conseguir esos 200 puntos de eh, pretemporada. Y pues vamos aquí a seleccionar ya a mi jugador este de forja de estrella para ver qué jugador es el que voy a poder conseguir. Ahí están las, los cinco... Las cinco opciones que se pueden venir de jugador y también obtengo un sobre de jugador mediano, el cual me va a ayudar este, en la siguiente temporada. Eh, vamos ya a, a ver qué jugador me toca. Espero que sea uno bueno para mostrárselo más que nada, porque eh, es que lo use en mi alineación, no creo. Así que vamos a ver quién se viene. Se vienen 3, 2, 1. Bien, ahí está, yo cancelo un lateral derecho No uso laterales en mi alineación Chicos, pero es un eh, jugador De GR96, que muy probablemente También voy a usar para subir a uno De mis jugadores defensas centrales De rango, así que ya muy probablemente eh, Vayan a ser más de 5 Subidas de rango eh, las que voy a hacer Y ya pronto se los traeré en mi siguiente Video chicos, bueno eh, Pues creo que de momento eso sería todo chicos eh, Ya saben eh, Mis consejos eh, de en este video serían Traten de conseguir eh, el mayor número de, de puntos de combustible estrella y canjeen esos puntos en el mapa en el mapa estelar tratando de conseguir el mayor número posible de puntos de mejora de nave para que con ellos este, puedan hacer uso de las mejoras eh, en las recompensas de combustible de estrella y así logren obtener más eh, puntos de combustible y con ellos puedan ir reclamando casi eh, todas las recompensas del mapa estelar o bien muy probablemente eh, vayan a tener los puntos suficientes de combustible estrellas para en cada renovación de 8 horas pueden estar consiguiendo todas las recompensas y uh, así obtengan este, pues, mayores beneficios ya por último eh, pues recuerden eh, tratar de ahorrar los suficientes eh, puntos de polvo lunar y de potencia de estrella para que estén forjando sus jugadores con un GRL alto y con un nivel estrella eh, alto también para que estén consiguiendo eh, una gran cantidad de, de puntos de pretemporada yo eh, creo que me quedé ahorita bueno 1400 puntos de pretemporada si mal no recuerdo ese Jerry Mina nos pide 1600 vamos a ver rápidamente bueno nos pide 1800 ya estoy a 400 con otro jugador este de forja de estrella de Jerry 98 y con un nivel de potencia de estrella de 6 ya conseguiría eh, otros 500 puntos de pretemporada